Lo que vamos a hablar es lo que dice la ley de contrato de trabajo, que no se va a aplicar a todas y cada una de las actividades. Okay. Porque hay actividades, rubros laborales, que son distintos a otros. Uh -huh. Y por ende esos van a estar regulados por un convenio colectivo. Bien. No es lo mismo el régimen de turismo que el régimen banquero. Uh -huh. no, no van a tener los mismos descansos ni las mismas vacaciones. Uh -huh. ¿sí? O incluso hasta su rubro. Uh -huh. sí, claro, Ustedes claro. están afectados por ahí mucho más a eventos sociales que los conlleva a trabajar los fines de semana, a uh -huh. trabajar horas extras. Los feriados. Los feriados. Sí. que es distinto a un oficinista, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros tenemos a la ley que nos distingue tres tipos de, de descansos o feriados. Uh -huh. Descansos, en realidad. Tenemos el descanso diario que es la pausa. Es la pausa dentro de la jornada laboral. Uh -huh. Con el fin de tomarte un refrigerio, descansar, almorzar, una pausa uh -huh. ¿Sí? No puedes hacer las ocho horas seguidas, <coughs> seguidas de corrido Seguida, es lógico, claro. tal cual Después tenemos el descanso diario El que se da en un lapso de 12 horas uh -huh. Es cuando salís eh, del trabajo hasta volver a ingresar Tal cual, donde okay. ahí te despejás un poco Te recuperás físicamente, anímicamente Volvés a tu casa Te <risa> pones las pantuflas <risa> Ese es el descanso eh, diario que lo prevé la ley Y es obligatorio Todos estos descansos son obligatorios para uh -huh. la ley uh -huh. ¿Sí? Y después tenemos el descanso semanal, Ajá. que es por supuesto el que se dé el fin de semana. ¿sí? Donde la ley prohíbe el trabajo después de los sábados de las 13 horas. Ajá. Pero retomo lo que dije al principio. Depende. Hay que ver cada una sí. de las actividades y los rubros claro, laborales. Un porque no podemos, de comercio, por ejemplo. No podemos comparar un shopping. empleado de comercio ¿Seguro? con un banquero. No, por claro. supuesto. Un empleo de comercio es muy probable. O alguien que trabaja en el turismo, en un bar, o un en médico. gastronomía, un médico, Ajá. va a estar muy sujetado probablemente a trabajar los sábados después de las 13 horas, un sábado a la noche, uh -huh. un domingo, cosa que la ley prohíbe. Uh -huh. ¿Sí? En el caso, volviendo a la generalidad, los que trabajan después, los sábados, después de las 13 horas, la, la ley les establece una compensación que uh -huh. les dice te vas a tomar un franco eh, un día de la semana siguiente. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Es como una compensación porque este descanso uh -huh. es obligatorio. Vas a tener tu día libre. Vas a tener tu día libre, tu uh -huh. famoso franco, uh -huh. ¿sí? Que esto se lo tiene que dar el empleador. Ajá. Uh -huh. Un día de la semana siguiente, si, si estuvo afectado una actividad a trabajar el sábado después de las 13 y el domingo, le corresponde un franco. Yeah. Yeah. sí. Y ahora es la famosa pregunta que es, sí, pero eso de que me pagan el 100% de las horas, o si mi empleador no me da el, no me da el feriado, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que se pasa mucho, ¿qué hago? O bueno, o acumulo feriados. Uh -huh. claro. ¿Han escuchado eso? Sí, sí, sí. Sí. Por eso digo, el tema de acumulo feriado depende mucho de la política de la empresa... ...y del régimen o del convenio colectivo que establezca para esa actividad. Uh -huh. Ahora, una vez que si tu empleador no te quiere dar este feriado compensatorio... ...la ley te da el derecho a tomártelo a vos. Uh -huh. sí Previntimación Pre-intimación al empleador. Le tenés que mandar un telegrama o una notificación... ...donde le vas a informar qué día te vas a tomar de la semana que sigue. Uh -huh. Uh -huh. Y además al empleador le corre una multa o una especie de sanción... Que debe pagar las horas del sábado después de las 13 y el domingo al 100%. Ajá. Con un recargo doble. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos los tres tipos de descanso. Descanso diario, es la pausa, el descanso que se da entre jornadas laborales y el descanso semanal. Bien. Uh -huh. Y después viene lo que nos interesa a todos, que a veces es lo más lindo, que son estas vacaciones laborales. Uh -huh. Que tantos Que esperamos. tantos esperamos todo el año. <risa> sí, por supuesto. Que la ley justamente las regule y las entiende. Uh -huh. Que la ley dice, bueno, un trabajador tiene derecho a unas vacaciones anuales, pagas y obligatorias, porque es el descanso del 100% del trabajador, uh -huh. para empezar un nuevo año calendario. Uh -huh. ¿Sí? La ley nos establece un requisito y una condición para tomarte estas vacaciones. ¿Sí? <coughs> el requisito es que hayas cumplido un tiempo mínimo en el trabajo en el año calendario, uh -huh. que sería la mitad de los días hábiles del año, Claro, no es que yo entré a trabajar la semana pasada y ya me tomo las vacaciones. Claro, no. Tengo que cumplir con cierto Un tiempo año. y ahí recién y se ahí y esa Y ahí se te habilita el tiempo para las vacaciones. Uh -huh. Claro. Y ¿Sí? es gradual también. Depende y de cada gradual, cada eso, es gradual. Esa es la condición que te voy a explicar ahora. Uh -huh. Vamos primero con el requisito. Es decir, el año, eh, los días hábiles más o menos en el año son alrededor de 295, 298 uh -huh. días. Uh -huh. Tenés que haber trabajado la mitad para que te correspondan las vacaciones. Bien. ¿Sí? Perfecto. Ahora. ¿Cuántos días de vacaciones me corresponden? La ley nos establece, digamos, una escala. Que nos si tenés una antigüedad hasta 5 años de trabajo, te corresponden 14 días. Vamos, Lucas, con, con la regla del 7, digamos, del 7 en 7. Sí. Si es de 5 a 10... 21. 21. 21. Yo ya estoy en los 21. Ah. Uh. Si es de 10... <risa> a partir de este año, te chacho. Si es de 10 años a 20 años... 28. 28. ¿Y si es, ah, que es más de 20 años de trabajo? 29. ¿Y el mes? Un mes. Más un de un mes. más? más. de Casi 40. ¿45, 30, días? ¿45 días? 35 días. Uy, 25. ya quiero estar en eso. Yo. Entonces es lo que te corresponde conforme <risa> la <risa> ley. Hay que Falta mucho. Falta mucho, pero bueno. Entonces, te, si vos cumpliste esos años de trabajo, y ese tiempo mínimo, el año te corresponden esas vacaciones. Bien. Independientemente de que la política de la empresa o los convenios te permitan eh, por ahí guardar vacaciones y acumularlas dentro de un año. Okay. Eso es otro tema, aparte que hay que verlo según la normativa de cada empresa y según claro. el régimen colectivo. Sí, claro. hay veces que pasó el año, no te tomaste vacaciones y según el convenio que tenga, las Correcto. perdiste. Claro, y en, la ley y en otros según las casos permite no acumular. Me sobraron unos es días, los voy a juntar con mis próximas vacaciones. Y es más, hasta incluso uh -huh. la ley obliga al empleador a notificar con una antelación de 45 días uh -huh. al trabajador cuando empiezan las vacaciones. Uh -huh. Que fíjense que muchas empresas por ahí se ponen de acuerdo entre los mismos empleados. Claro. Si uh -huh. yo me voy esta semana a cubrirme... Yo, claro, claro, porque la ley de contrato de, de trabajo establece los presupuestos mínimos, uh -huh. la obligatoriedad. Independientemente de que se puedan arreglar de otras maneras, nunca se puede pasar por arriba lo que dice la ley. Uh -huh. Que en este caso sería respetar las vacaciones del empleado. ¿Sí? Uh -huh. Estas vacaciones también son pagas. Uh -huh. No es que tomas vacaciones y no cobras tu sueldo. Uh -huh. Eso tengámoslo en cuenta. O qué pasa si por ahí el empleador no le da las vacaciones al empleado. Uh -huh. Ahí volvemos al, al mismo régimen. Acá el empleado tiene la obligación de tomarse las vacaciones siempre y cuando notifique al empleador o a la empresa a la que trabaja me voy a tomar las vacaciones a partir de tal fecha hasta tal fecha porque me corresponde. ¿Con cuánto anticipación tiene que haber? La ley no lo establece, empleado. pero tiene que establecer un plazo prudencial. Estamos okay. hablando, uh -huh. podemos remitir a lo mismo que el empleador a 45 días. Claro, Bien. no es que, ay, mañana, mañana. me voy a las toninas. Tal cual. <risa> no. Ya estoy arriba del avión. <risa> <risa> no, no vengo. Tal cual. Tal cual. Es muy importante este tema de las notificaciones, siempre decimos, o intimaciones o forma de comunicación, más que nada del trabajador hacia el empleador, que si bien se hace por telegramas que son gratuitos, que requieran mm. siempre el asesoramiento. Uh -huh. No nos basemos por ahí en los modelos que uh -huh. podemos sacar de internet. Bueno, Porque a veces es muy importante cómo se va a trabar ahora la discusión entre uh -huh. trabajador y empleador, con las discusiones de estos telegramas y cartas de documentos, esta comunicación epistolar, ¿sí?, tratemos de ir a un asesoramiento, contamos con los gremios o los sindicatos claro. que tienden a asesorar a los trabajadores, uh -huh. eh, tenemos el Ministerio de Trabajo, abogados particulares, aprovechemos todas esas instituciones uh -huh. que nos da la ley para asesorarnos previo de mandarnos un moco, por así decirlo. No, está perfecto. Sí, María, sí. ¿y el receso invernal cómo corre la cantidad de días y eso? Bueno, eso por eso volvemos a lo mismo, depende del régimen de cada empresa... Y el régimen de cada convenio, que incluso algunos pueden decir, bueno, a, si tengo tres semanas, me tomo una semana y media en el receso invernal y otra semana y media en el claro, receso de verano. Pero, vuelvo a lo mismo, depende del convenio colectivo de cada empresa, okay. de, perdón, de cada actividad. Uh -huh. No es lo mismo el secretariado jurídico, que es muy probable que las vacaciones se den en el mes de enero, donde está la famosa la feria, feria judicial. Que, que ahí en ese caso te dicen, mirá... Las vacaciones te las tenés que tomar ahora. Claro. Pues en caso de que te quieras ir en julio, mitad año no, no podés. Va a estar complicada. Ok. Es va a estar complicada porque es cuando se disminuye, que digamos, a diferencia del régimen de turismo, uh -huh. donde es donde va a aumentar más en el verano. Uh -huh. Seguro. Es muy difícil que alguien que esté afectado a la actividad de turismo pueda tomarse vacaciones en el sí. verano. Uh -huh. Sí. Volvemos a lo mismo. También depende mucho de la política de la empresa. Claro. ¿Sí? Hay que analizar caso por caso. Por Hay supuesto. que analizar todos los casos, por eso vuelvo a lo mismo, estamos hablando de generalidades, uh -huh. ¿sí? Lo mismo que los descansos, reitero la situación, es muy probable que alguien que trabaja en un bar o en el servicio gastronómico uh -huh. esté afectado a trabajar los sábados después de las 13 horas. Sí, sí. Bueno, ¿cómo vamos a compensar eso si el trabajador trabaja de lunes a domingo? Se le van a dar los francos durante semana. Uh -huh. Mariani, si yo soy un televidente y estoy escuchando esto y me doy cuenta que no se está cumpliendo con muchas, muchos de mis derechos como, como trabajador. ¿A dónde puedo recurrir? ¿Tengo que ir a hacer una denuncia al Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es el punto de partida, digo yo, para, que, para comenzar a tomar cartas en el asunto? Lo más importante, Claria no, es ir a consultar a un abogado, al gremio, al sindicato okay. y empezar con una notificación, con un telegrama. Bien. Y, digamos, dejar bien asentado en ese telegrama qué es lo que no se está cumpliendo. Uh -huh. Quiero distinguir algo que pueden salir, que se puede confundir mucho. Sí. Yo soy trabajador en negro, soy un mm. trabajador no registrado. Ojo, porque estamos hablando de trabajadores registrados, claro, claro, trabajo en blanco. Que están respaldados por la ley. Que están respaldados por la ley. El trabajador en negro o no registrado, mm. no es que no está respaldado, uh -huh. pero tiene otro régimen. Primero debe intimar al empleador a que lo registre, claro, a que esa, lo ponga, ponga en blanco, previa, esa es la instancia <risa> previa. cambia claro. cambio, un trabajador en blanco registrado formalmente... Lo va a intimar, ah, y va, digamos primero va a dejar asentado qué es lo que no se está cumpliendo. Por eso es muy importante la confección de estos telegramas o notificaciones. Es decirle al empleador qué es lo que no se está cumpliendo. En base a qué artículos, por qué no se está cumpliendo uh -huh. y cuál es la solución del caso. No me diste... Trabajé todo el fin de semana sí. porque no me correspondía según la ley tanto, convenio colectivo tanto, por ende voy a proceder a tomarme el día miércoles de, la, sí. de fecha tanto, uh -huh. eh, más las horas, más, más intimarlo a pagarme el, el 100% de las horas trabajadas el fin de semana. Uh -huh. Es muy importante esas comunicaciones. ¿Hay, ¿Hay un sí. plazo para, para hacerlo? La ley te establece... ¿Puedo? mira yo, yo trabajé el mes pasado, un fin de semana, ¿puedo, ¿puedo reclamar con...? Y la ley lo que te establece en realidad es que vos el periodo te lo tenés que tomar a la semana siguiente sí. ¿sí? del trabajo. Sin embargo, los derechos laborales que uno posee los puede reclamar con posterioridad, dejándose en todas diferentes situaciones que uh -huh. pasaron. Sí. Por eso es muy importante estas comunicaciones para dejar todo asentado siempre. Claro. Uh -huh. Y estos reclamos, Marian, que recién hablabas de las personas que no están registradas en sí. negro. Más allá de que la instancia lógica o primera sería intimarlo para que lo pongan en blanco. Sí. ¿Puede reclamar, independientemente de esa situación de pedir de estar en blanco, este derecho a las vacaciones pagas o que se le acrediten algunos días de vacaciones que se le deben? ¿O pierde cualquier tipo de reclamo si uh -huh. no tiene esta instancia claro, de estar en blanco? Como que, que queda desamparado claro, que, de alguna claro, manera. ¿Qué puede no, hacer? No, no. Vos, primero, cuando, cuando digamos reclamas que te registren, sí. hay que estar reclamando todas las ambigüedades o todas las deficiencias que hubo en tu trabajo. Claro. Okay. Al momento que vos reclamas que te pongan en blanco, no es que vas a decir ponerme en blanco. Vos vas a reclamar, quiero, quiero que me registres uh -huh. desde esta fecha, cumplo estos horarios, no me has reconocido estas vacaciones, no me has pagado mi salario mi saldo en el, mi saldo salario en el complementario, que es el famoso aguinaldo, uh -huh. no me has pagado las vacaciones, no he tomado vacaciones. Uh -huh. Le, le <coughs> reclamas todas las deficiencias que has tenido en tu trabajo en negro. Claro. ¿Sí? En ese telegrama. Por eso es muy importante la confección, la redacción y el envío del primer telegrama. Uh -huh. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, está, está clarísimo. Eh, lo último que me te quería preguntar, Marian, ¿qué pasa si yo como trabajador me, me tomo ese feriado, esas vacaciones que me correspondían y proceden a despedirme? Porque no estuvo ese acuerdo, porque el, mi empleador simplemente no me quería uh -huh. claro. conceder ese derecho. Sí, pasa mucho. Ahí justamente vos estás haciendo uso de un derecho laboral tuyo. Sí. Y si te despiden ya se considera que es un despido sin causa. Mm. Por ende procede todo un régimen de indemnizaciones agravadas... Okay. en favor del trabajador Ajá. siempre y cuando sea un despido sin causa sin o causa. con causa de que te tomaste vacaciones Ajá. ahora si fue porque hiciste un mal desempeño de tus funciones como empleado bueno claro, habrá si que avisar si no analizarlo. habías cumplido, con, si el no el habías cumplido con el tiempo estipulado Ajá. o no habías cumplido ciertas condiciones es otra cosa pero generalmente vamos a la pregunta sencilla y simple me despidieron porque me tomé el miércoles y yo le notifiqué al empleador le mandé el telegrama de que me iba a tomar el miércoles y llego el jueves y me despide bueno se entiende que sí que hay un despido a causa de un derecho que te corresponde que te Bien. sí Y allí se reclama y va a haber una indemnización Una indemnización agravada en favor del trabajador. Perfecto.